Imagina un mundo en donde se puede prever la demanda de un producto o servicio, un mundo donde se puede determinar la necesidad futura de contratación de personal, un mundo donde se puede identificar un posible fraude bancario antes de ser concluido, un mundo donde se puede detectar averías en maquinaria antes de que sea demasiado tarde, un mundo donde se puede identificar riesgos y evitar accidentes o problemas. Ese mundo ya existe y para ello la analítica predictiva provee herramientas y procedimientos que permiten hacer de nuestro mundo un lugar con mejor calidad de vida. Este curso introductorio de analítica predictiva con Python muestra información que permite tomar decisiones en pro de la mejora del hacer para obtener mejores resultados, desde el análisis y predicción de datos, usando técnicas de modelado de datos con Python hasta el entendimiento de variables para realizar predicciones con algunas librerías de Python. Bienvenidos.